Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo os comenté que hablaría de cosas más actuales. En este vídeo quiero explicaros cómo se usa la tortura en nuestro mundo y cómo los políticos lo tapan todo con su democracia. Esta es una página web de apoyo a las víctimas de la tortura. Es una red de cinco centros de terapia específicos en los que las víctimas traumatizadas de la tortura y la guerra reciben asesoramiento, tratamiento y terapia. El objetivo primordial de esta red de apoyo a las víctimas de la tortura y de las clínicas ambulatorias individuales es apoyar a las víctimas de la tortura, la guerra y la expulsión para que puedan hacer frente a sus experiencias traumáticas y, de este modo, puedan volver a una vida autodeterminada. El primer centro de terapia para víctimas de la tortura en Suiza fue fundado en 1995 debido a la gran demanda de plazas de tratamiento. En los años siguientes se abrieron otros cuatro centros de terapia, que se han unido para formar la Asociación Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Ahora os contaré qué dicen en Amnistía Internacional en Suiza. Protestas mundiales en favor de los presos de conciencia saudíes. 31 de enero del 2020. El 31 de enero se llevaron a cabo numerosas vigías y protestas por el blogger saudí Raif Badawi, y su ex abogado, Walet Abu al-Qa'ir, en muchos países del mundo. Más de 30 personas participaron en una vejía en Berna. Amnistía Internacional apoya las protestas y exige la liberación incondicional de todos los presos de conciencia saudíes Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos según los cuales las autoridades de Arabia Saudita han puesto a los prisioneros de conciencia Walet Abu Qair y Raif Badawi en régimen de aislamiento y bajo medidas de seguridad más estrictas. Ambos hombres hicieron una huelga de hambre en diciembre en protestas por sus malos tratos. Esta semana fueron transferidos al hospital. Pedimos a las autoridades de Arabia Saudí que garanticen que walet Abu al y Raif Badawi estén protegidos contra la tortura y otros malos tratos y que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, ha declarado Anita Struele, directora de campaña de Amnistía Suiza. Este año, la cumbre del G20 se celebra en Riyadh, con la participación de Suiza. Suiza deberá aprovechar las reuniones preparatorias para hacer una campaña en favor de la liberación incondicional de los hombres y de todos los demás prisioneros de conciencia que se encuentran actualmente en las prisiones sauditas, exigió Strauler. Tortura y malos tratos El blogger saudí Raif Badawi fue arrestado en junio del 2012 y condenado a 10 años de prisión y mil azotes con un palo en 2014. La razón había fundado un sitio web en la que se discutían temas sociales y políticos. La ejecución de la sentencia con los primeros 50 golpes de bastón el 9 de enero del 2015 causó un horror mundial. Walet Abu Al-Qa'id es el antiguo abogado de Raif Badawi y ha defendido a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos y a varios defensores de derechos humanos. En 2014, un tribunal especial de Uedad lo condenó a 15 años de prisión, con la consiguiente prohibición de viajar y una fuerte multa por, entre otras cosas, desobediencia al rey e insultos al poder judicial. Badet Abu Al-Qa'ir ya fue puesto en régimen de aislamiento en la prisión de Badan, Cerca de Hueda, el 26 de noviembre de 2019, y ha sido mantenido incomunicado durante dos semanas. Se puso en huelga de hambre el 29 de noviembre. Desde el 11 de diciembre, Raiz Badawi también ha estado en confinamiento solitario. Ambos son prisioneros de conciencia que están detenidos únicamente por ejercer su derecho de la libertad de expresión. Walet Abu Al-Qaid y Raiz Badawi. Son ejemplos impactantes de lo poco que hay de libertad de expresión en Arabia Saudí. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de todos los presos de conciencia saudíes, incluida la hermana de Raif Badawi, Samar Badawi, y otros activistas de los derechos de las mujeres encarceladas. Ahora pasemos a ver quiénes son los sinvergüenzas y desgraciados políticos democráticos que nos dan lecciones de democracia a base de tortura y muerte. Según la Wikipedia, estos son los que financian a los torturadores y acudirán al G20 de Riad en Arabia Saudí este año. Y lo más gracioso es el temario de este G20. Los tres objetivos claves de la presencia 2020 de Arabia Saudí del G20, según señala en el comunicado oficial, son Empoderando a las personas, creando las condiciones en que todas las personas, especialmente las mujeres y los jóvenes, puedan vivir, trabajar y prosperar. Salvaguardando el planeta, fomentando esfuerzos colectivos para proteger nuestros bienes comunes globales. Dando forma a nuestras fronteras, mediante la adopción de estrategias a largo plazo y audaces para combatir los beneficios de la innovación y el avance tecnológico. Y ahora os lo voy a traducir al castellano. Empoderando a las personas no tiene ningún sentido cuando estás torturando gente. Salvaguardando el planeta, un país que se dedica al petróleo y, y contamina más que nadie, tampoco creo que sea algo que vayan a dar mucho allí para hablar, ¿no? Dando forma a nuevas fronteras. La forma de las nuevas fronteras, esto significa que los trabajadores vamos a tener menos derechos de libre movimiento. Si leemos un poco sobre el libre movimiento de los trabajadores, cuando los países prohíben el libre movimiento de los trabajadores, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Nos convertimos en esclavos de nuestro propio Estado. Eventos secundarios. En el marco de la cumbre, Arabia Saudí organizará reuniones ministeriales preparatorias, así como otras reuniones de altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado y organizaciones no gubernamentales vamos lo que nos están diciendo aquí es que en los eventos secundarios los países podrán ponerse en contacto con las corporaciones privadas y vender sus países al tuntún o como les salga de los huevos luego tenemos antecedentes de Arabia Saudí en el G20 y esto es bastante curioso hay que echarle un buen ojo la primera participación de Arabia Saudí en las reuniones del G20 fue en la cumbre de Washington del 2008 en aquel momento Arabia Saudí era el décimo mayor fondo de riqueza soberana del mundo y la segunda mayor reserva de petróleo. Inicialmente, la entrada de Arabia Saudí al G20 se debió a su importancia económica como una fuerza efectiva de fijación de precios en el mercado de la energía. Vamos, lo que nos quieren decir con esto, con, las, con los antecedentes de Arabia Saudí en el G20, es que entró en el G20 para manipular y para ser una fuerza efectiva de fijación de precios del mercado de la energía. Sabemos todo lo que ha pasado con el precio de la energía últimamente, ¿no? Que nos han subido la factura de la luz, por ejemplo, en Argentina unas cinco veces, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Ahora veamos qué dicen en el G20 y Visión Saudí 2030. Arabia Saudí establece su estrategia de participación en el G20 a partir del proyecto Visión de Arabia Saudí 2030 que subraya la necesidad de una estabilidad macroeconómica, el desarrollo sostenible, el empoderamiento de las mujeres, el aumento del capital humano y el aumento del flujo de comercio e inversión. De derechos humanos, nada. La tortura se sigue cometiendo y todos los que van a ir al G20 en Riad son financiadores de terrorismo y también financiadores de torturadores. Aquí lo dejo y vosotros en comentarios me decís lo que pensáis de estos personajes. Yo realmente pienso que son unos hijos de puta. Os agradezco que os hayáis pasado por aquí y hayáis echado un vistazo a este vídeo. En el próximo vídeo no sé qué voy a hacer. Estoy estudiando los banqueros de Suiza y esto es lo que me está saliendo. La tortura, las denuncias de Amnistía Internacional y los cinco centros de tortura de Suiza. Así que espero... Traeros buenas noticias pero duro. Hasta la próxima.